Para mí el Día del Niño y de la Niña es un día de felicidad, de alegría y de diversión. Para mí es el Día del Niño, festejar con mis primos, estar con toda mi familia. un día muy feliz porque todos los niños y niños nos la pasamos muy bien y convivimos todos juntos. Para mí el Día de la Niñez es festejar nuestro día con actividades divertidas y regalos. El Día del Niño y de la Niña sería muy importante porque es un día especial, muy mucho. Es un día muy especial para todos nosotros porque es, de, porque es un día en el que nos festejan y podemos estar muy a gusto. A mí el Día del Niño es un día muy especial porque celebro que sigo siendo niña. Es un día que todos los niños y niñas podemos ser felices. Es un día para recordar que nosotros existimos y que somos más vulnerables ante cualquier situación y también sirve para dar a conocer todos nuestros derechos. Sinceramente es un día de celebrar de que eres un niño, de que tienes Que luchen por sus sueños y que nada en la vida es imposible Saludos niños y niñas de Aguascalientes Que jueguen con nosotros Niñas y niños, pásensela muy bien en este Día del Niño Porque como ustedes saben, estamos esperando mucho este Día del Niño Córtense bien, respétense y, de y defiendan sus derechos Que coman frutas y verduras para crecer sanos y fuertes y que disfruten este día del niño. Todos los niños y niñas somos importantes, sea o no sea el día del niño. Le quiero mandar mis más sinceras felicitaciones a todas las niñas y niños de nuestro estado que, como yo, esperamos con ansias esta fecha. Yo les deseo a todos los niños de Coahuila que sean muy felices este día muy especial y que se la pasen con toda su familia que los ama. Quiero mandar... Eh de apoyo hacia las niñas y niños de mi estado de que ustedes pueden, vamos celebren todo esto que es la niñez no a la explotación infantil